Eh, cariño, un segundo, eh, ¿me dejas oír cómo han quedado los partidos de fútbol? Mm. Es que nos jugábamos no descender y ya sabes, la victoria, tres puntos. Fíjate uno sí. y la derrota, sin puntos. ¿Vale? Sí, que estaba clarísimo que el gol era fuera de juego posicional, que con 40 puntos te salvas seguro. Y además a mí me gustaba mucho más cuando era con promoción.